Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas por encima de todo. Será el orgullo del alto y la paz. Será mi testigo, mi teleférico, uniendo nuestras vidas por encima de todo. Será el orgullo del alto y la paz es la octava línea del ramal de teleféricos misma que será inaugurada este próximo 28 de septiembre por el presidente del estado, Evo Morales esta línea consta de 190 cabinas y 36 torres y hemos preferido postrar un par de editas para también hacer un evento que vale la pena festejarlo con toda la población de La Paz y del Alto, así que ya está confirmado este viernes 28 a partir de las 6 de la tarde, acá en Faro Murillo donde nos encontramos en este momento, se realizará el acto oficial de inauguración el ingreso absolutamente libre, esperamos que puedan compartir con nosotros esta alegría de poder ampliar la red de teleféricos en la ciudad de La Paz. Esta es la octava línea de teleféricos. La estación del Faro Murillo en la ciudad del Alto es la más grande del sistema de transporte. Por su infraestructura alberga dos estaciones como son la línea morada, una intermedia de la futura línea plateada. Nos encontramos en la estación morada del Faro Murillo de nuestro teleférico. Línea que se va a inaugurar este próximo 28 de septiembre. César de Werler, gerente de Mi Teleférico ha asegurado que nosotros podemos llegar desde este punto hasta el centro de La Paz en aproximadamente 8 minutos. A Villala le vamos a dar precisamente podemos llegar en 8 minutos evitando el congestionamiento vehicular veamos la cholita flor de los ángeles y haremos una promesa de amarnos siempre para vivir juntitos los dos y de paz, y haremos una promesa de amarnos siempre. Para vivir juntitos los dos, vive la gloria y la paz será mi testigo en la estación de la ciudad de La Paz, próxima a lo que es el Prado Paseño y como podemos ver exactamente en 8 minutos, 1 segundo 38 centésimas hemos llegado a lo que es al centro Paseño, evitando todo el tráfico vehicular. El teleférico de la línea morada, precisamente en 8 minutos prácticamente exactos, nosotros ha dado desde la ciudad del Alto hasta la ciudad de La Paz. Se estima que la línea morada transportará 80.000 pasajeros por día. El tiempo de desplazamiento de la línea morada permite que las personas Demanden de este ramal El alcalde de Bogotá decía que la subvención A su transporte público al Transmilenio Le significa 200 millones De dólares al año Y ellos quisieran reducir La subvención y nosotros en La Paz, cero subvención el, el, el de Madrid decía Mil millones De dólares al año de subvención Imagínense la cantidad De dinero que es eso Y las obras que se podrían hacer y eso tiene respuestas. Una, es un sistema muy eficiente desde el punto de vista energético muy eficiente desde el punto de vista del consumo de sus partes y de sus repuestos. Además de eso, eh, tenemos un sistema tarifario que no, ha, no es tarifa plana. Importante destacar que en el mes de noviembre, la empresa estatal Biteleférico, a través del Banco Interamericano de Desarrollo BID, recibirá la visita de expertos en seguridad de los parques de Orlando, Florida y Disney Universal para compartir protocolos y sistemas de seguridad.